Hola chicos y hoy les traigo un nuevo video el cual pues bueno eh, van a ser cosas de que todos hemos hecho vale no hay ninguna persona que pueda decir que, que no hizo esto vale pues bueno eh, vamos a empezar con el video vale tengo ganas de hacer otra parte si este video es muy apoyado pues haré otra parte la primera cosa que todos hemos hecho vale es eh, que cuando empieza un nivel vale cuando empieza un nivel saltar o sea saltar cuando está empezando el nivel y pues eso eh, se pasa en Jumper, o sea, no pierde cuando uno está saltando así Y también en Time Machine, no sé si en otro en otro nivel pasará también En Clutter Fun creo que no Pero eh, básicamente todos los hemos hecho en esto, ¿vale? En, todo, en todos los niveles de Ropto, en el Stereo Madness, en Back on Track Aunque en creo que en Back on Track no sirve, pero todos hemos hecho esto Y pues es una verdad, es la verdad que nadie me puede negar esto, nadie me puede negar esto la segunda cosa que todos hemos hecho es básicamente lo de guardar y pues bueno sacar la cuenta y todo eso todos los que hicieron esta cosa pues se van a, se lamentarán muchísimo o sea ya a mí me pasó una vez y yo me lamenté muchísimo lo bueno es que yo lo tenía yo lo tenía guardado en el computador, ¿vale? Porque en ese momento yo jugaba en celular Pero lo tenía guardado en mis datos acá en el computador Y por eso me salvé, si no hubiera perdido todos mis datos, ¿vale? Eso fue por ahí en la 2.0, 1.9, no me acuerdo la verdad Pero era cuando yo jugaba, pues, en celular, ¿vale? Que eso era muchísimo tiempo Hace, pero hace muchísimo tiempo Tú te sales de tu cuenta normal, ¿vale? Normal, normal toda la vida Le das a save todo eso, ¿vale? Y vuelves a entrar a la cuenta Todo normal, pero... En vez de darle a Load para cargar todos los datos, le das a Save. Lo cual significa que, pues, no carga ninguno datos, se quedan solo en cero. Los que hayan hecho esto, pues, la verdad se lamentarán muchísimo. Lo mismo le pasó a Enigmatic, ¿vale? Que tenía como 10.000 estrellas, o básicamente ya iba a llegar, tenía como 9.000. Y le dio a Save en vez de a Load. Y pues, quedó en cero todos sus datos. Y la verdad se lamentó muchísimo. Y ahora creo que tiene 21.000, como más de 20.000 estrellas. Y pues la verdad, yo hice casi me casi me pasa eso una vez. Y pues menos mal, yo lo no tenía los datos acá en el computador La tercera cosa, cuando nosotros vamos a menú, vamos a la ruedita de abajo de opciones que nos dan para los gráficos y todo eso, ¿vale? Nos metemos a op options, bueno, eso salió en la 2.0, creo, si no estoy mal eso, Esa opción salió en la 2.0 Y ahí uno puede poner, digamos, eh, la barra de, de progreso, todo eso, ¿vale? Eh, si uno se la quita, bueno, puede poner infinidades de cosas ahí Y pues la verdad, uno cuando no, tiene, no entiende nada de inglés, ¿vale? Se Pony. A darle clic a todo, o sea, a activar Todo, a, se activa todo, a probar todo, y la verdad a, Hay unas cosas que se terminan dañando O sea, una vez me pasó algo a mí muy extraño no, no sabía por qué me pasaba eso Y cuando me di cuenta es que tenía una opción Pues puesta, que no a la, no la debía tener puesta, vale, y pues Ahorita sacaron muchas, fueron muchas opciones más de, de estos de botones, vale, que ahora también se puede No sé, que, que no le manden mensajes A uno, bueno, creo que es eso, no eh, Todos, se, o sea, en la se actualizaron Casi todo, vale, y pues esto básicamente Lo han hecho todos, todos, o sea, está, está, está La cuarta cosa es que eh, crear un nivel, ¿vale? Que todos crean cualquier nivel normal, ¿no? Le dedica sus cuantas horitas, a veces un día. Yo le dedico un día a un nivel, ¿vale? Un día completo. Y bueno, no, no completo, sino. Pongámosle que menos de un día. O sea, no, no un día completo, sino que menos de un día, ¿vale? Queda ahí. Y pues uno lo, lo crea así todo normal. Le pone sus efectos principales, ¿vale? O sea, de principiante. Y pues cuando uno lo sube, empieza a famear Featured, eso lo ha hecho cualquiera O sea, decir eh, Un nivel que pues obviamente no, no lo van a Dar Raid, ¿vale? Pero le, le pone a decir Featured en los comentarios Y todo eso y featured, featured, A mí me pasó una vez, ¿vale? Me pasó una vez Y yo pues obviamente pues pensaba en esos momentos Que me llevan a dar pero la verdad no me lo dieron y pues fue muy lamentable, la verdad fue muy lamentable, porque ya sea niveles que la verdad me demoraba casi un día, ¿vale? O dos o tres, no me acuerdo, pero siempre les ponía así, no sé por qué siempre les ponía así, pero todos hemos hecho eso, la verdad. La quinta cosa es que nosotros nos vamos a YouTube todos tranquilos de la vida y buscamos es Easy Demons o Free Demons o como, que, como les quieran llamar en estos momentos, ¿vale? Y pues, eh, eso es lo primordial que hacemos, vale Y después nos vamos a un juego o esos niveles que se pasan con bugs o algo así Buscamos todos esos tipos de niveles, vale Y pues obviamente para tener más demos Eso lo, eso, lo ha hecho cualquiera, vale Eso lo ha hecho cualquiera Eso la verdad que yo también antes lo hacía, vale eh, Pero ya ahora no, básicamente ahora no Porque ahora no, no juego casi geometrías, vale No juego, para ser sincero, no juego casi Pero eso básicamente lo hacíamos todo, vale eso eso es otro clásico de estos de geometrías Buscar Easy demos para completarlos La verdad estas cosas las han hecho todos A mí no me pueden negar eso vale Si ustedes han hecho cosas que pues no me introducí en este, en este video Pues déjenmelo en los comentarios ya que voy a hacer una segunda parte La cual le, les puede interesar a muchos vale Porque pues bueno recuerda a viejos tiempos eh, cuando uno era noob entre comillas vale el un completo y pues nada chicos hasta acá el video espero de verdad que les haya gustado de verdad espero que les haya gustado el video ya saben no olviden dejar un likecito y nos vemos en un próximos video adiós